Callado, como, como estás Vine a preguntarte algo a ti Es que te pregunto algo a ti Por favor Ya déjame en paz, por favor Ya déjame que tengo que trabajar Vamos, ya déjame en paz Por favor Por favor No, escucha, yo soy tu amigo No, no, no sé. No No amigo? No No No Déjame. No Yo sé que quiero hacer ah. un cañal De ¿Talete? YouTube ya de ya ya Déjame por, por favor, favor en paz en Tengo que hacer trabajo por, favor, tengo por tengo paz Tengo que hacer muchas por cosas por, por, por, por ti por Ya déjame Por favor, favor déjame en paz ya no quiero hacer tonterías ya Tú me pides cosas muy tontas No lo no, hago no. Por favor déjame en paz Tengo que hacer muchas cosas por ti Déjame, ya te he pedido cosas Y déjame Vamos, che, déjame en paz Déjame de pedirme tonterías Que eso es solo una tontería Ya basta Ya puedes callarte Vamos, vamos ya Empezamos una vida con YouTube por fin Y además estás lindo Y divertido, divertido. Uh. Ya, ya déjame por favor ya tú. Estoy vamos, molestarme vamos, mucho por pues, ti pues, ya, ya verás que te, te haré después ven, Callate vamos, Por favor déjame ya en de paz. paz Deja vamos, de firme Quiero quiera más, por favor, ya, yeah. ya, Por favor ya, ya, Basta, please ya, yeah. ya, yeah. yeah. Ok ya yeah.